Y nos vamos a conocer la amplia agenda de actividades que nos espera este fin de semana en el Señorío. Séptima Feria de Artesanía y Alimentación en el Povo de Dueñas. Se realizará la inauguración amenizada por los dulzaineros de la asociación Miozip. para a continuación inaugurar la exposición de trajes de la obra de teatro El Tenorio de Zorrilla de la asociación Gentes de Guadalajara. Una comida popular, el segundo Povo Cuentos con chocolate. ...una batucada, una concentración de coches clásicos y finalizará con paseos a caballo. Contarán con la presencia de 20 stands y se espera una gran afluencia de público. Fiesta de la Hermandad en la Virgen de la Hoz. El domingo 30 de junio se realizará la tradicional peregrinación de los molineses a la Virgen de la Hoz... ...para presentar sus respetos. A las once y media de la mañana, un rosario desde el paraje conocido como Las Casillas... ...hasta la Ermita, dará inicio a los actos... A las 12 horas se celebrará la misa Solemne y al finalizar una loa, danza y la procesión cerrarán los actos. Cena medieval benéfica en Villel de Mesa. El sábado 29 de junio la Asociación de Amigos del Castillo de Villel de Mesa ha organizado una cena medieval benéfica para obtener fondos que reinviertan el mantenimiento del castillo y a las diferentes iniciativas que se están afrontando. La organización nos invita a vestirnos de manera medieval y disfrutar de un rato agradable en el pabellón municipal que se habrá decorado para la ocasión. Al finalizar la cena se procederá a inaugurar la nueva iluminación del castillo. Fiestas patronales de Envid. Envid a conocer los actos que va a realizar en sus fiestas este próximo fin de semana. que dará inicio con una misa con procesión para seguir con la comida popular, narración de cuentos, una visita guiada al famoso castillo de la localidad el domingo la charanga despertará a los vecinos para proseguir con una misa, bermud y comida popular. Como nota deportiva, la fiesta del deporte en el Campillo de Dueñas se va a celebrar este próximo domingo y se recorrerán los maravillosos parajes de la Sierra de Caldereros y el Castillo de Zafra.